Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno queridos, hoy queridos y queridas, por supuesto, hoy tenemos una nueva noticia que ha salido aquí en el portal del WOT de World of Tanks Y tenemos eh, que tiene que ver con las batallas clasificatorias 2021 Y ya están aquí eh, A ver, van a comenzar el, el 13 de julio, ¿bien? El día 13 de julio van a estar comenzando a las 18 horas de UTC eh, días de la semana De las 22 eh, 22 de Servidor SA a la 1 Bien Y los fines de semana eh, 22 a 1 Y de 22 a 6 Bueno, va del servidor central A ver Van a finalizar el día 3 de agosto ¿okay? O sea, del 13 de julio al 3 de agosto ¿Qué son las batallas clasificatorias o las rankeadas o las ranked como pueden escuchar por ahí? Acá tenemos un pequeño resumen. Eh, las batallas clasificatorias son un modo altamente competitivo donde los jugadores más fuertes eh, luchan en un campo de juego equilibrado. Regresarán a WOT de la mano de tres nuevas temporadas. Gracias a sus comentarios hemos revolucionado el sistema de progreso e implementamos otros cambios de los que ahora hablaremos en gran detalle. Mm. Les podría poner el video que está acá, pero uno, recién lo vi y me parece más, está más detallado acá. Hay un montón de cosas que no están en el video, con lo cual ponerles solamente el video sería no, no entrar bien en detalle y no explicarles bien de qué va estas ranqueadas. Esta vez la recompensa definitiva de las tres temporadas es el nuevo tanque pesado estadounidense de nivel 9. Eso sí les voy a poner el video, si no está acá la, la imagen, la foto. Mm. A ver... Ahí está, mirá, es esa Ahí está, perfecto, perfecto Sí, para que lo vean, ahí está, mirá eh, Va a tener un daño medio de 400 De 400, de 515 eh, Con Explosiva Va a tener 4 tripulantes, 258 310 Puntos de impacto 1800 Recuerden que es un tier 9, velocidad máxima 45 eh. okay. Bueno, eso bueno, eh, para que tengan una idea por lo que van a luchar, ¿no? Bueno, después vamos a matarnos de lleno ya lo que tiene que ver. Eh, contenido. Sistema de progreso renovado. Durante la primera temporada de las batallas clasificatorias 2021, el sistema de progreso será más simple y más fácil de completar. La cantidad de rangos en todas las divisiones se reducirá de 15 a 10. Bien, antes los rangos eran de 15, ahora serán de 10. También reduciremos la cantidad de galones que necesitas para ganar. Eh, perdón, necesitas ganar para avanzar de un rango a otro. Por eso, progresar será más fácil, más simple y más rápido. Eh, rango permanente, el 0, digamos. Rango permanente va a ser el nivel 4 y el nivel 7. En la división 3. En la división 2, el rango permanente será el 5. Y eh, escudo de rango será el 8. Y el rango permanente de la división 1 será el 5 y el escudo será el 8. Eh, bueno, acá está. Los siguientes rangos serán permanentes. Rangos 4 y 7 de la tercera división, rango 5 de la primera. El rango 8 de la primera y la segunda división recibirán el, esta, el estado de escudo de rango. Estos cambios les permitirán alcanzar más rápido. Es decir que no puedes descender básicamente esto. Antes lo que pasaba es que avanzabas y después ibas per no sé, te tocaban malas batallas e ibas descendiendo, descendiendo, descendiendo capaz tocaban seis batallas malas y todo lo que habías ganado jugando eh, bien, justo tuviste un mal día tuviste lag, tenías no sé, lo que fuera o el RNG no te ayudó o el motivo que sea e ibas descendiendo hasta caer a lo más hondo del abismo y tu moral también caía junto con tu eh, rango dentro de las ligas bueno, batallas bonificadas. Va a haber batallas bonificadas y eh, bonificadas diarias, ¿bien? Para darle un empujón a su progreso en el modo y para acelerar su aventura a través de los rangos, aprovechen las batallas bonificadas. En las que ganarán el doble de galones en batalla. Esto va a estar bueno para acelerar el progreso, digamos, ¿no? Esta temporada también presentaremos las batallas bonificadas diarias, que no son las otras, son diarias. Y a las que podrán acceder solo cuando hayan alcanzado las ligas. Las batallas bonificadas diarias son iguales a las batallas bonificadas estándar. Salvo porque se aplican una vez por día de forma automática en todos los vehículos de nivel 10. O sea, en todos los vehículos. Si no reciben un galón luego de la batalla, la batalla bonificada diaria no se aplicará. Las batallas eh, bonificadas diarias se aplican antes que las batallas bonificadas estándar y no se transfieren al día siguiente. O sea, tenés que hacerlas en ese día. Para tener la mejor eficiencia de batalla, úsenlas antes de que desaparezcan, claro. Hay dos formas de conseguir batallas bonificadas diarias. Podrán recibirlas a diario cuando califiquen para una liga. La cantidad de batallas que, reciben, que recibirán dependerá de los resultados obtenidos en la clasificación. Y la otra forma es completar las misiones diarias especiales que se enumeran a continuación. Misiones de batalla diarias en ligas. A ver, tenés que usa el vehículo de ataque ligero, Luke. Posicionarte entre los 5 mejores según experiencia obtenida a bordo de un vehículo de ataque ligero. Te da 25 bonos. Eh, inflige al menos 3.500 de daño a bordo de un destructor pesado. Te da 25 bonos. Y yo soy tu defensor, obtén al menos 150 de experiencia de rol a bordo de un defensor. Aprovechen el descuento acumulativo. Eh, de la mano del inicio de las batallas clasificatorias 2021, actualizamos la lista de objetos disponibles a cambio de bonos. Bien, o sea, eh, el tanque mediano, el tier 9, podrán ponerle las manos encima a dos objetos exclusivos nuevos. al camp Panzer y al estilo para el Progetto 65. El Kampfpanzer 50 toneladas, el tanque mediano único de tier 9, fue la recompensa definitiva de las clasificatorias 19-20. Lo máximo que pueden llegar a obtener es un descuento de un 60%, básicamente en el Kampfpanzer 50 toneladas. Bien. Eh, y acá te dice, si juegas en la liga y se posicionan entre los mejores 10 de su equipo según la experiencia obtenida, podrán conseguir descuentos adicionales de 1000 a 1500 bonos, según la cantidad de batallas libradas. Durante la primera temporada podrán obtener un descuento máximo de 6.000 bonos. Alcanzar la segunda división. Accede a los objetos de las batallas clasificatorias. De sí, del arranque, de lo mismo. Alcanzar la primera división. Descuento de 500 de bonos. Ingresar una liga. 500 bonos de descuento. Bueno, acá tenés 1.000 bonos, 1.000 bonos, 1.500, 1.500. Eh, tenés que jugar al menos 100 batallas, 70 batallas o 40 batallas y posicionarte entre los 10 mejores. Eh. Entre los 10 mejores, entre los 10 pero en 70 y entre los 10 mejores entre 100 batallas. Y tenés descuento de 1500, 1500 y 1000 bonos, básicamente. Eh, acá como les dije, el 60% máximo del costo inicial del objeto. No podés superar eso. Nuevos objetos por bonos que podés conseguir. Con el lanzamiento de las Ranked actualizamos la lista de objetos disponibles a cambio de bonos. Tanto que estaban preguntando, chicos, en la tienda del juego. Acá tenés nuevos objetos por bonos. El IS5, o sea, el objeto 730, 10.000 bonos. El KB4, Krep Labs Key, 10.000 bonos. El IS6 Black, 8.000 bonos. El M46 Patton KR, 5.000 bonos. Y el Chrysler K Grand Final, 8.000 bonos. ¿Bien? ¿Está claro? Acá tienen todo lo que pueden conseguir con eh, los bonillos. Vayan en busca de la gloria. Eh... Bueno, acá lo que dice es que los mejores 50 jugadores van a formar parte de una tabla de posiciones en la cual van a estar ahí todos los más cracks. Escuchen bien esto. Va a haber restricciones de vehículos en batallas clasificatorias. ¿Por qué? Había jugadores que se quejaban de que había tanques que estaban... Miren mis comillas, rotos. Que había tanques que hacían la diferencia más que nada porque digamos te salían varios de estos tipos de tanques y en buenas manos y era muy difícil contrarrestar el poder con tanques de línea entonces eh, no sé, yo no me voy a meter en esta decisión porque hay gente que está muy de acuerdo y hay gente que está muy enojada con respecto a este tema, eh, yo la verdad les soy sincero, no he participado de las Rankeds nunca he, he, a ver, mi participación fue prácticamente nula, podríamos decirlo eh, he participado, pero muy, muy, muy, muy poquito. He jugado capaz que un par de batallas para ver cómo era, pero no me sentía con la experiencia suficiente. Eh, pensá que hay gente que tiene el 279 Early o el 279 Anticipado eh, y tiene 70.000, 100.000 batallas. Y yo tenía capaz que 4.000, 5.000 batallas y iba con mi mouse, que era el único tier 10 que tenía. Y entonces no le daba mucha bolilla porque no, no. Literalmente no tenía muchas chances de hacer nada. Y tampoco tenía créditos, básicamente. Pero bueno, entonces, más allá de lo que me haya pasado a mí, digo. Hay tanques, como ya hemos anunciado, son los jugadores que jueguen a bordo de vehículos investigables. Y vehículos de coleccionista podrán participar de las rankings. Tomamos esta decisión para crear condiciones equitativas para todos los jugadores. Con el objetivo de garantizar un modo justo y competitivo. Bueno, estos son los tanques que no se podrán usar en las siguientes tres temporadas, chicos. El 121B, el M60, el Objeto 260, el 907, el T95E6, el 215B, el pesado, el 215B183, la estrella de la muerte, el T22 Medium, el 279 Early, la Foch 155, el BK7201K y el Chifstein, el T954201. Es de decisión que ha tomado War Wargaming. No, yo la verdad es que no, no tengo una opinión muy formal al respecto, ya te digo, porque no he participado mucho. Hay gente que tiene estos tanques y que está, ya te digo, muy enojada porque dice, bueno, pero yo me lo gané, yo tengo este tanque, ¿por qué no lo puedo usar? Y la, la vereda opuesta, digamos, a esa gente, los que están enfrente, dicen, bueno, pero yo tengo, empecé el juego hace... 8 meses, un año y tengo solamente un Tipe 5. ¿Qué puedo hacer mi Tipe 5 contra tu bk 7601 contra 279 Early? Bueno, no sé. Esas son las dos variables. Déjenme en los comentarios qué piensas vos. ¿Qué, ¿Qué crees de esto que, que está bien para vos? ¿Está mal para vos? ¿Qué crees eh, con respecto a este tema de que hayan vehículos que no se puedan utiliz utilizar, eh, por lo menos en las ranquedas? ¿no? Hablemos de las recompensas. Bueno, créditos, bonos, oro, como siempre, diseños 2D y toda la bola. Eh, cualificación. Primera división. Eh, 3.400 bonos, 2 millones de créditos, 1.000 monedas de oro, 7 días de cuenta premium, directiva, reservas. 2.600 bonos, la segunda división, la tercera división, 2.200 bonos. Y la cualificación, un millón de créditos. Más eh, oro, créditos, reservas personales, consumibles y bla, bla, bla, bla. Mirá, la, la primera división va, va, va como piña. ¿no? Una semanita de cuenta premium, 3.400 bonos, 2 millones de créditos y eh, 1.000 monedas de orito. Está muy bien. Además, la Liga de Bronce vas a tener el estilo 2D único para vehículos de nivel 10. Y eh, la insignia típica de la Liga de Oro, de la Liga de Plata y de la Liga de Bronce. Recompensas anuales de las batallas clasificatorias. Bueno. Como habíamos visto... Acá está el tanquecito estadounidense pesado de tier 9. Y después tenés eh, recompensas, diferentes tipos de recompensas. Pequeñas, estándar, avanzada y máxima. Bien, las eh, recompensas. Eh, la recompensa pequeña tenés que eh, juntar tres fichas. Y te da además eh, 50% por una hora, 20 reservas de crédito. Y después eh, 50% de experiencia de combate durante una hora. 20 de reservas de. Experiencia para el tanque. Eh... La recompensa anual dependerá de la cantidad de fichas de rango que ganen durante las tres temporadas de batallas clasificatorias. Mientras más fichas de rango ganen, mejor será la recompensa. Ahí está. Bueno, seis fichas que es la estándar. Eh, sistema de carga, reserva de créditos, reserva de tanque. La avanzada, que son nueve fichas. El concept 1B. Sistema de carga y el sistema de estabilizador y créditos y coso. Y la máxima, que son 15 tokens o 15 fichas. El Concept 1B y bueno, todo lo mismo de antes, pero además sistema de ventilación y... Nada, eso, re bien. Acá está el Concept 1B, que es lo que estamos viendo. Es un tanque pesado estadounidense, nivel 9 exclusivo de las batallas clasificatorias, ¿bien? Bueno, esto no se puede, no se puede mover. No. Pero bueno, como lo vimos más o menos recién... Eh, es lo que hay, chicos. Va a pegar 400, va a penetrar 258, va a tener 1800 puntos de vida y se va a mover a 45 kilómetros por hora. Y esto no funca. Así que no les puedo mostrar más que eso. Eh, bueno, amigos, no sé, nada. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes, si van a participar de las Ranked. Más que nada, el tema controversial de estas ranqueadas creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que dijimos recién, con los 1. Los vehículos que van a sacar, que no se van a poder utilizar, que son todos los que ya dijimos, ya mencioné. Y después otro, ¿qué piensan de la nueva tienda por bonos con respecto a esto? El IS-5, el KB4, el IS-6, M46, Chrysler Me parece que son válidas y los costos, ¿no? En bonos también, por supuesto. ¿Qué les parece? Si les parece bien, si les parece mal, déjenme en los comentarios. Otra cosa, abajo también voy a estar dejando el nuevo grupo... Uy, casi tiro el micrófono. El nuevo grupo de WhatsApp, el WhatsApp número 1, ya está completo. Creo que queda uno o dos lugares, pero igualmente está cerrado ya para la gente más antigua. Y está abierto el nuevo grupo WhatsApp, que lo estoy dejando abajo en la descripción del video. Si quieren participar, básicamente es un grupo en el cual informo cuando hago directo con la cuenta Sheriff, eh, o cuando subo algún video, o cuando sale alguna noticia referida a World of Tanks. No es para que todo el mundo escriba, porque imagínate si escriben. creo que ya hay como 60 personas, con lo cual si todo escriben es un caos total. Para eso tenemos el Discord que ahí participamos en el chat general, también está abajo en la descripción. Último que quiero decir es, muchas gracias a todos los que han donado y han eh, aportado al canal durante este mes que acaba de arrancar. Así que en serio, de verdad, gracias Chapo, gracias Infernal Bahamut, gracias Nachito71, gracias Lael, y gracias calacha también, Kalachim. Muchas gracias a todos los que han contribuido no tienen una idea todo lo que ayudan al canal. Hemos llegado a los 5.000 suscriptores, 5.010, 5.015 en realidad ya. Estoy terminando de cerrar algunas cositas con Wargaming para ver qué podemos regalar de, de lo que nos ofrecen para, para poder eh, sortear entre ustedes. Así que ténganme paciencia que estoy en eso, pero que vamos a hacer algo seguramente, vamos a estar regalando algunas cositas, sorteando, mejor dicho, eh, algunas cosillas que nos dé la empresa, que nos dé Wargaming, para poder regalar entre todos los suscriptores que son tan fieles y, y la verdad que estoy muy, muy, muy agradecido con todos ustedes. Gracias chicos de, de vuelta, les, les agradezco infinitamente porque somos cada día más, les mando un beso gigante, cuídense, y nos vemos en la próxima. Chau chau.